No la bola. Me llaman loco por vivir por olvidar los malos ratos Pues soy un loco y decidí Que nada hunde mi barco Hemos nacido para morir Que no te cuenten cuentos Es una suerte que estemos aquí No me vengas jodiendo Subido en el tejado Estoy mucho mejor Pintando melodías Estoy mucho mejor Sin tantas tonterías Estoy mucho mejor Partiendo el escenario Estoy mucho mejor Rompiendo las reglas estoy mucho mejor, Follando contigo, estoy mucho mejor, perdido en tu umbligo. Estoy mucho mejor, no tengo bandera Mírame una casualidad, y de poco me lamento Soy una gota en el mar, de un poema tan solo un verso Solo quiero ser real, que se pare el puto tiempo Que siempre gane la curiosidad, disfrutando del momento Subido en el tejado, estoy mucho mejor Pintando melodías, estoy mucho mejor Sin tantas tonterías, estoy mucho mejor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 estar mucho mejor, parece que ya se ve un poco la luz de ser optimistas muchas gracias ¿Los has sacado guapos? y guapas? Víctor, las has sacado, sí.